el consumo de agua potable en sus dependencias o de entidades municipales y otros espacios públicos mediante el uso e instalación de fuentes en condiciones que garanticen la higiene y seguridad alimentaria o el uso de envases reutilizables, eliminando así el uso de agua embotellada en las mismas, tal y como recoge el artículo 18.3 de la mencionada ley 7 barra 2022 del 8 de abril. En segundo lugar, planteamos eliminar paulatinamente la adquisición y suministro de agua embotellada por parte de este ayuntamiento, planteando no renovar a su conclusión ningún servicio de provisión de agua embotellada, así como solicitar la eliminación del agua embotellada de los productos ofertados en las máquinas de vending y similares instaladas en instalaciones municipales y o entidades dependientes de este ayuntamiento. Sencillamente porque ese agua es igual, o, eh, ese agua de igual o mejor calidad puede ser obtenida directamente del grifo o cualquiera de los puntos de agua que planteamos se aumente. Y finalmente proponemos dar a conocer, mediante una campaña informativa dirigida a las vecinas y vecinos y visitantes, la obligatoriedad de los establecimientos del sector de la hostelería y restauración de ofrecer siempre a los consumidores, clientes o usuarios de sus servicios la posibilidad de consumo de agua no envasada de manera gratuita y complementaria, y esto es importante, a la oferta del mismo establecimiento tal y como recoge la propia ley.